Aun si tenemos eh, que involucrarnos y estar pensando todo el tiempo durante el día eh, en la tarea que nos toca hacer en el trabajo, eh, podemos reorientar la manera en que estamos involucrándonos con nuestra actividad y con las otras personas para también usar eh, la, el, eh, las tareas que hacemos con esta orientación. Pero siguiendo, siguiendo un poquito el tema de la semana previa, eh, de, de vivir tiempos de desempleo o dificultades económicas con ecuanimidad. esta es una, algo que podemos reconocer, que estar desempleado indica que somos libres, tenemos todo el tiempo que tenemos, podemos nosotros decidir, ¿no? cómo usamos nuestra mente, porque lo que hemos estado vendido ya, ya lo tengo para mí, yo lo uso como quiera. Y todas la, todos los desafíos de, no de, de soltar eh, la ansiedad y de dejar de involucrarnos tanto con la identidad que recibimos del trabajo, cuando quiera que tengamos nuestra propia mente para nosotros mismos, tenemos la capacidad y la oportunidad de estar practicando, de estar reconociendo que si no me involucro tanto con estos pensamientos, ¿no? si dirijo mi atención a la fuente de toda esta producción mental y emocional, de mirar a la fuente, en la fuente no hay una cosa que es el Buda y otra cosa que soy yo, que la naturaleza es idéntica, totalmente idéntica completa y la misma. Y la, por, por el hecho de que la naturaleza es la misma, ¿no? aun si tenemos pensamientos y estamos haciendo esta producción mental, si nosotros nos entrenamos a no aferrar a estos como tan reales y verdades, tan sólidas, tenemos la capacidad de estar activos men mentalmente, pero sin estar desviándonos de la realidad básica.